Siéntense ahora sí, espalda recta, la cabeza alineada con la espalda y voy a buscar un punto al frente donde voy a dejar que mi mirada repose tranquila, relajada, inhalando profundamente. Vuelvo a sentir que estoy aquí, ahora, en mi propio espacio de paz, tranquilidad, calma, dejando todo mi ser. Dándome permiso Para volver a estar Tranquila Tranquilo Y por unos instantes Solo voy a sentir Mi propia respiración Inhalando profundo Exhalando suave y tranquilo. Dejando que el ritmo de mi corazón se vuelva cada vez más agradable, suave y cómodo. Y visualizar con cada palpitar de mi corazón que esa energía brillante, tranquila, reconfortante viaja desde mi corazón palpitante hacia cada rincón del cuerpo. Llevando a cada célula tranquilidad, paz, suavidad. Cada músculo se vuelve de nuevo a relajar. Y no hay un rincón en este cuerpo al que no le haya llegado esta agradable sensación de paz. Y puedo apreciar cómo alcancé fácilmente este profundo estado, relajado, tranquilo, de calma natural. Y se siente como si el cuerpo mismo No tuviera peso agradablemente, liviano, como si todas las tensiones, preocupación, tuvieran limpiado de cada átomo quedara totalmente en calma. Sintiéndose así como tanto tiempo quisiera sentir. Palpitando paz. Respirando tranquilidad. Completamente. Sereno. Ahora. Puedo concentrar. Mi mente. En visualizar. Un espacio completamente suave rodeado de la naturaleza más hermosa en una armonía total. El pasto suave bajo mis pies la brisa fresca en mi rostro y la tibia luz del sol me hacen sentir aún más tranquila visualizando este lugar natural donde puedo volver a estar, en libertad, el alma, en su máximo potencial de paz, aquí, Escucho cerca de mí el agradable sonido del agua, de un lago que se mece suave en las rocas. Me acerco. Y me maravillo al ver esta cristalina agua, absolutamente pura. Puedo ver hasta lo lejos, las piedras multicolores, pequeños pececitos y una tranquilidad. total y al acercarme aún más ese lago se ve como un enorme espejo donde que sea lo que refleja es tan hermoso y especial Es el lago mágico, el lago para ver la verdad, la verdad eterna, para ver al alma como realmente soy. Avanzo sin temor Hacia estas aguas cristalinas Y encuentro ese lugar especial Donde puedo mirar mi propio reflejo Totalmente claro Totalmente brillante y luminoso, el alma misma, en su energía espiritual, en cómo realmente soy, está frente a mí. Ese ser, originalmente, fuerte, absolutamente pacífico. El lago, con su magia de la verdad, me muestra la forma eterna de mi ser, lo que soy, lo que fui, lo que seré. Esta energía consciente, espiritual, sabia, Mi propia naturaleza original del ser. Viendo mi propia capacidad eterna. Más allá de las limitaciones que siento hoy que tengo. Más allá de todas las situaciones que estoy afrontando hoy. El reflejo en este lago es absolutamente estable, completamente capaz, sabio, brillante, pacífico, el alma misma, con su brillo máximo, expresando toda esa belleza espiritual, El alma que confía en su propia fuerza. El alma que sabe leer las señales en la vida. Y puede confiar en el camino que lleva. Sabiendo que los exámenes, las pruebas... E incluso los obstáculos son parte del recorrido que puedo confiar en mi propia capacidad de discernir en cada situación cómo dar lo mejor de mí. Cómo tomar esa fuerza de lo que soy y cómo confiar en la vida. Segundo a segundo. La vida continúa fluyendo en el tiempo. Y yo el alma viajo libre en este recorrido y esa sensación de seguridad que en mí está todas las herramientas necesarias para disfrutar de este viaje. Yo soy el alma capaz, yo soy el alma amorosa, el alma originalmente pacífica. Y con esa sensación, ese agradable sent sentimiento de estabilidad, de confianza en mi propia fuerza y en la vida, el lago mágico ahora me muestra una energía Absolutamente pura, supremamente amorosa y me hace sentir tan cerca al alma suprema. como una estrella palpitante el alma suprema en su forma verdadera de energía espiritual supremamente perfecta profundamente amorosa me observa con los ojos más dulces que haya visto. Y puedo sentir una sonrisa de felicidad espiritual. El Ser Supremo había estado esperando por mí por largo tiempo. Para que yo pudiera volver a sentir ¿Quién soy yo en realidad? Y desde esta conciencia del alma Y no cualquier alma Un alma capaz, estable y pacífica Poder percibir su energía constante, su protección. Y verme reflejada en su mirada, en su profunda mirada. Que ve directo a la verdad en mí. Y ver esa confianza absoluta que tiene por mí, como nunca nadie había tenido, como ni siquiera yo misma había sentido. El Ser Supremo confía en la fuerza del alma que soy y con cada paso de valentía que tomo, me puede ayudar impulsándome mil veces más. Siento su apoyo, su guía y su felicidad natural. Que la comparte conmigo como un regalo. Como el tesoro más preciado que nunca jamás nadie me pudo haber dado. Una felicidad del alma. Que no depende de nada ni de nadie. Natural. Felicidad profunda, perfecta. Dulce. Que es capaz de nutrir. Fortalecer. Y darle aún más confianza al alma, el regalo de felicidad, más allá de cualquier cosa que el Ser Supremo me está haciendo sentir en mi corazón, nada ni nadie me la puede arrebatar. Mi tesoro espiritual, mi regalo directo del Ser Supremo. Y esta felicidad hace que todo se vuelva fácil, que la vida misma se sienta tan fácil de recorrer la felicidad, trae fuerza, entusiasmo y confianza y hace que todo se vuelva liviano. Cuando soy feliz, tengo espacio, tengo esperanza y puedo entender mejor lo que sucede. Cuando soy feliz en esta felicidad espiritual, acepto valoro y reconozco la fuerza que palpita en las demás almas. Este regalo de felicidad que estoy sintiendo ahora me ayuda a confiar no solo en la vida, en mí y en el Ser Supremo. Al reconocer la belleza que vive en el alma de otros, puedo confiar en ello, saber que cada uno aprende de sus propios errores y con felicidad todo se vuelve más fácil y lo imposible se siente posible Dejo que la felicidad encuentre su lugar en mi corazón y se vuelva una fuerza en mí más allá de mi propia capacidad es la felicidad suprema, el regalo espiritual del alma suprema para mí. Me hace sentir protegida, acompañada y que confía en mí. Y así yo misma puedo confiar en mi camino en mis decisiones y en los demás. Y aunque una acción pueda parecer incorrecta, cuando me enfoco en que pueden aprender de ello, que todos estamos en el proceso de aprender, mejorar, y volver a descubrir nuestro hermoso potencial espiritual. Le doy la fuerza también de tomar felicidad. Y de fluir. Superándolo todo. La confianza. Inspira. A todos y da espacio para la transformación ya no quedo atrapada en mis errores ni en los errores de los demás sé que se pueden resolver y con felicidad todo va a salir bien el alma, siempre existe, yo lo que soy, es eterno, y tengo esta relación especial, única, que me fortalece en mi Padre Supremo, el alma suprema para guiarme cuando sea que lo necesite y con esta confianza absoluta en esta dulce relación, poco a poco vuelvo a sentirme en mi silla donde sea que esté sentado moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvo al aquí y a la hora om shanti entonces para cerrar la meditación tengo el librito tradicional para ver qué nos va a salir mágicamente para hoy. Pero dice, El amor de Dios me convierte en un espejo, un espejo en el que me puedo ver a mí misma claramente y en el que los demás pueden verse a sí mismos. El poder del amor de Dios, la autoridad omnipotente, se ha acumulado en mi alma. Gracias al amor de Dios, mi corazón se ha hecho tan fuerte que aunque alguien haga algo para herirme, no permito que me hiera. Digan lo que digan, no pueden herirme. La experiencia del amor de Dios restituye la fe en Dios. Sin embargo, para que esta fe sea poderosa, necesita basarse no solo en sentimientos y experiencias, sino en un claro entendimiento de la verdadera naturaleza de Dios y de la vida. Esto hace al alma digna y poderosa, y Dios nos da un amor tan profundo y poderoso, que su amor se vuelve eterno. Nunca se destruye y nunca puede disminuir. Nuestro amor así también debería ser eterno. Entonces aquí cuenta, porque estas son clases de Daddy Yankee, ¿verdad? Que ya dejó su cuerpo en marzo. Entonces dice, cuando vine por primera vez a Londres, la gente solía preguntarme si yo estaba casada y si tenía hijos. Y yo decía, sí, yo tengo un marido que me ama mucho y él es muy bueno conmigo. Él me ha liberado de este modo de engaños, haciendo que le pertenezca. Se había casado con Dios ella. Él me ha liberado de este mundo perdón, si hay algo en mi corazón, cualquier cosa que cause dolor, su amor es tal que lo hace desaparecer. Así que le he dado un nombre, le he dicho Dilaram, que significa el confortador de corazones. Y si tengo dos hijos, que son la paciencia y la paz, <ríe> así que como ven, la, mi vida es muy feliz. La paciencia y la paz son como la madre y el padre del amor. Donde hay paciencia y paz, puede haber mucho intercambio de amor. Donde no hay paciencia y no hay paz, no puede haber amor. Así que si tengo paciencia, mi amor por los demás será firme y constante.